Luego de que el presidente del Colegio Médico Dominicano seccional Duarte, doctor Cristian Ortiz, declarara que por las deficiencias y mal estado del hospital San Vicente de Paul, debería ser declarado en emergencia. Hoy, el director del Centro de Salud Público Regional, doctor Francisco Ureña, calificó de excesiva esta solicitud. Que cierto punto, eh, podemos considerar que se exceden cuanto al pronunciamiento, ya que hoy por hoy el Hospital José San Vicente de Pauli, eh, aún con ciertas limitaciones, porque pues no lo podemos ocultar, presta un servicio de salud a más de 600 habitantes de la región del norte. Aquí diariamente se operan pacientes de diferentes especialidades, eh, hemos aumentado la cartera de servicios, o sea, los eh, pacientes de la región del Nordeste, los usuarios de la región del Nordeste, tienen una casa de salud que aún con precariedad se preocupa por restablecer la salud de todos esos pacientes. Dijo que mientras no se consiga la construcción de un nuevo hospital, el San Vicente de paul continuará prestando el servicio. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.